Elsa, hazme un muñeco de nieve, venga vamos a jugar, ahora ya no te puedo ver, no sé muy bien qué ha podido pasar, éramos inseparables y ahora ya no, no lo logro comprender. Que yo me da igual. Deja Ana. Vale.